Bueno, familia, bienvenidos a piqueturbano.net. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por vernos y por compartir con nosotros. El día de hoy, como pueden ver, estamos otra vez aquí en Cincinnati con un grupo caramelo. 10 de 10, <risa> ¿o yo? Así que para que ustedes puedan ver un poquito de lo que viene, de lo que está y de lo que sucede, solamente les voy a decir dos palabras con un D en el medio y se llama el grupo de ahora eso, eso. Bueno, gracias por estar aquí gracias gracias, gracias entrevista mi rey qué, gracias. qué introducción con con hay su mirada cariño y, y cara, piquete amor. porque todo es piquete humano es eso un piquete hasta con la introducción el, el sí. hombre el hombre está Oye. perfecto porque <ríe> lleva Vaya. piquete muchachos les voy a comentar algo miren hace dos días voy a empezar algo fuerte de nuevo porque también quiero hacer un flashback atrás porque con ustedes hay que hablar mucho ustedes es trayectoria contigo también me apetece hablar porque mi mamá para mí es alguien muy importante ahí, y yo ahí, sé que ahí, tu mami también que para ti es ahí ay, ay, ay, yo sé que usted también, entiendes? claro, claro, claro, claro. El artista, el artista, sí, claro eso. bueno, si quieres háblenme de la producción si quieres quiero saber cómo sucedió cómo se dio cómo ustedes organizan porque Piquete Urbano es para los ven jóvenes talentos nos ven, nos ven gente que quiere llegar a su nivel gente que como ustedes pueden ver trabajan, se esfuerzan Hacen lo que sea por sus sueños, porque esto no es fácil. Esto nadie es que vino y les dijo, mira, se lo, ustedes se lo ganaron a pulso. Se ve ah, fácil. Exacto, de trayectoria. gustaría saber cómo funcionó, cómo surgió y cómo ocurrió. Cómo es la química en el estudio. El tema, si quieres, de Juan Gabriel, esa leyenda uh -huh. de México. Eh, lo grabaron nuestros hermanos de Chiquito Timban en la República Dominicana, uh -huh. salseros. Buenísimo, un saludo para ellos, nuestros amigos. Y nos inspiraron nuestros seguidores también. El tema está cogiendo una acogida una muy bonita ya en la República, en New York City. Nuestros seguidores nos lo pidieron en una versión de merengue y cómo no hacerlo en la voz de sexy que acaba de hacer su entrada a la agrupación y nos quedó lindísimo. De verdad, el público lo ha recibido. Rapidito, y estamos sorprendidos con el apoyo, gracias. Sí, a Dios. yo y gracias. Está a Dios. con unos números para tener un par de días, bello, bello sí. del grupo de ahora. Como orgánico, Como gracias. Orgánico, a Dios. exactamente. Esa sería la palabra que los puede definir orgánicos. Pero me gustaría también tocar un poco de tema porque la nueva juventud de hoy en día piensa que lo orgánico es lo que es, pero llega un límite, llega un límite donde hay que empezar a invertir esas gafas. No. Ay, esa de allí la, hay, pintita, la hay, aquí, hay aquí hay aquí hay yo no, aquí ese hay tipo, ese tipo oye invierte ¿no? no se le ve el flow la se le ve el de piquete de los, de los mil dólares, como si alguien quiere que le, se le pise con esos zapatos sí. vado, ya pisa más yo sé se, se pesa pisada ya vale peso en oro tipo, quiero con, que me explique un poco. Anda con un apartamento lo, lo, lo, ay, ¿Cómo ay, es qué. eso de invertir cuánto más o menos cuesta una producción ...de lo que sería eh, un álbum como el que ustedes trabajaron inédito de música de ustedes... ...¿cómo, cómo fue esa, ese paso, porque no es fácil un tema, a un álbum? ¿Cómo es esa transición? Bueno, todo se hace básicamente a su tiempo y al paso... Y, por, ...por ejemplo, nosotros hicimos una producción llamada GDA de álbum uh -huh. ...que nos tomó varios meses de, de trabajo duro, de trasnoche... ...amanecíamos en el estudio y también ahora si, si quieres pues lo que tratamos de hacer es aparte de, de lo melódico de lo que esa música dar lo mejor y también cuando cuando la gerencia cuando ve que necesita un impulso pues en los temas sea la producción o los temas pues la gerencia toma cartas en el asunto cómo se <risa> <risa> ustedes porque yo ustedes son una manada una manada de talento fuerte. <ríe> sí, gracias. ¿Cómo ustedes se organizan? Gracias. Porque me imagino, yo, a los muchachos que están viendo esto, no es lo mismo eh, ustedes ir con un productor, un beatmaker, abrir FUTURO, poner PAP, o un Pro Tools, para a música en vivo, muchachos, eso hay que saber. ¿Cómo es ustedes el, el las, los tonos, las notas? ¿Cómo se organizan? ¿Quién de ustedes, entre ustedes mismos se apoyan? ¿Quién les dice ese semitono bájamelo. o Ese semitono <risa> aquí cada quien, cada quien pone su granito de arena. Aquí, sí. principalmente Baby Drum, Randy Collado. Son los muchachos que se encargan de hacer todos los ensambles. Uh -huh. Después entonces, muchachos, creo que cualquier idea que nos surja allá en el estudio, entonces le metemos mano ahí y hacemos una vaina. Por eso todo ha funcionado tan, tan chévere. Sí. Porque todo el mundo pues, se lleva de los consejos de cada quien y la cosa que ha mirado chévere es por eso mismo. Mayormente siempre creamos una base, entonces después nos juntamos todo y, sí, eh. y eh, cada cual le pone su parte en la química en conjunto. Y la química. La química claro. muy y así bonito. fue como cuando crearon el álbum. O sea, uh -huh. ¿Cuántos de, de, de ese álbum, eh, qué tema para ustedes es el favorito? Que ustedes digan, este es el que... El que uh -huh. Con todo respeto, no sé si están casados pero el que baja panties. Es el tema que... Mm, todo, todo, todos, todos, todos. Porque, porque lo, le, le damos el amor a cada uno de esos temas y el sacrificio y el cariño de, de, de, esa, de esa creación, de esas composiciones, de, de unos amigos también sí. que colaboraron con nosotros en las composiciones. Y los arreglos de nosotros fue con mucho amor y... Nosotros es como, son siete temas, son como siete hijos que tenemos. Lo queremos igualito todito. Sí, nuestra primera producción no, inédita. Y que ya la gente que se encarga de eso, ya uno, en lo personal puede gustarte, ¿me entiendes? Pero ya la, la gente que decide de ahí para adelante cuál sí. es el que le gusta, cuál es el que, el que le, el público. el público escoja claro. con cualquiera que yo claro. le guste, nosotros estamos felices. Claro que sí. <ríe> a nivel de... Miren, a mí me gustaría que ustedes, lo que les decía al principio, esto es un programa que jóvenes que ahora mismo están en su casa, que no es por denigrar, muchachos, en lo del Frutti Loves o lo Pro que ustedes están allí, el trabajo, el sacrificio hace que ustedes puedan llegar también a un nivel así. Pero, ¿cuál sería el consejo que cada uno de ustedes le pudiera dar a ese muchacho que los está viendo, que dice, yo quisiera ser giras así, tener eventos así, porque al principio me imagino que ustedes cuando empezaron a cantar también cantaban para cuatro o cinco primos, claro. dos amigos, así mami. Es, así es. y ahora pues ver esos Entonces eventos empiezo. como me enseñó sugerencia de que, ah, potentes. ¿Qué ustedes, volviendo para atrás, qué ustedes les dirían a esos jóvenes? O sea, ¿cómo ustedes...? Podrían? Bueno, que yo de mi parte, que, que sigan su sueño, que persigan su sueño y que... Que sean consistentes, que, que no paren, que no paren, que sigan sacando música, música, música y que se dirijan hacia el público que ellos, que ellos prefieren. O sea, en general, el público que ellos quieren que con, conquistar, que, pues, que siga esa línea para ese público. Y suena cliché, pero es así como dice Randy: la, la persistencia. Claro. No rendices la disciplina, muy importante el saber. El manejo uh -huh. es muy importante uh -huh. también. Claro. Saber prepararse musicalmente y prepararse y no rendirse. Uh -huh. es tirar para adelante uh -huh. y, y saber que todo suma. Cada, cada paso, cada cosa que te grabe, no es en vano. Todo suma y hay alguien claro. que lo no está viendo. Así que no se rinde y para adelante. Uh -huh. Aparecen muchos mucho obstáculos, pero nunca decir que no. Nunca decir que no se puede. Uh -huh. Perseverar. Uh -huh. Si este uh -huh. o sea, algún día, Dios de cada cosa en su lugar, a claro. su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Amén, amén, así mismo. Me gustaría, mira, yo eh, en la entrevista pasada, que tuvimos al supernovo también con nosotros, yo le decía, mi mamá fue un punto muy importante para mí, porque ella me, me enseñó a, a viajar. Poder, con, gracias a ella, puede visitar muchos países, residir sí. en varios, ahora mismo estoy aquí en Estados Unidos. Y ella es una pieza fundamental para yo poder decir... No lo hago porque ella me diría algo. Sí. Me gustaría que ustedes eh, pudieran relatar un poquito, una relación especial contigo, María de La reina, mi madre. La reina, en serio, la verdad. No, imagínate, la reina es mi vida. eso, eso, la, Para todos los seres humanos, su madre es su vida. Entonces, que mi madre sea mi inspiración en cuanto a mi profesión de músico porque nací desde la barriga, eh, con la música en la sangre, al igual que mi padre, Juan Robles, el viejo puro, que fue tamborero también, una estrella. y Es un orgullo para mí poder representarlo a ellos y, y hacer un buen trabajo y, y dignamente que ellos se sientan orgullosos. Eso, ese es mi, mi, mi propósito, tanto como también para el público. Y que que tenga connotación otro trabajo, pero esa es mi vida, mi madre, imagina, mi, el mundo de nosotros, en tu caso. Bueno también lo mismo en realidad para cada persona, su madre es su todo y gracias a Dios, después de Dios pues por ella estamos en el mundo y, y también a, a mí me va en lo musical también, que por el lado de mi madre también todos son, pero mayormente bachateros y de cuerda. ¿Sí? De guitarra, yeah. así. Wow. Todas mis tías cantan, mi mamá, Papá. mis tíos. Sí, ya tuviste ya de coach. Ya tuviste ya desde chiquito. Así, así, claro. Por el lado mío también. De parte de mi madre, músico, la mayoría. De parte de mi padre, músico. La mayoría de mi papá era músico también. Y Chef también. Mamá Chef. Sí, buenísimo. Hey, si vamos a Revolver hermano, usted. Un platito aparte. ¿Quién es un Chef? Cuando quiera, cuando quiera. Pues sí, eh. Del lado de mi padre, músico todo, mi inspiración, mi padre, estuvo con muchos músicos de ella reconocidos de la República Dominicana y eh, Dios lo tenga en gloria, murió hace ya como 10 años, 10, 12 años. Yeah. Pero seguimos legados seguimos yeah. y Dice vamos en la sangre. Yeah, sí, ¿no? <risa> en la sangre. Seis años. Casi wow. para siete, me imagino, ¿no? Ya. Eh, creo Gracias, que el señor. aniversario número 5 lo hicieron en Santiago. Creo que en algo, una no, entrevista, el, o sea. lo, lo hemos hecho en, en, en, en varios y todos. Ok, sí. eh, pero hay planes hay planes, ¿Hay planes? De, de hacer uno en Santiago. Bueno, sería, hay que hablar con gerencia de piquete para que sí. nos haga cubrir el viaje sí, sí. a todo pagado. No, vamos, vamos, no, hay que hablar. Sí, hombre. Pero ya. Cuando tú pasas de, de, de dos años que compartes, ustedes están compartiendo eh, hotel, comparten ensayos, comparten canciones, comparten... Hay más vivencias, aunque suene crudo, que con la familia mismo de uno. Sí, exactamente. Entre peleas, riñas, dimes <risa> y diretes. ¿Cómo es esa, esa, esa, esa chicle para que ustedes puedan seguir siendo? Porque ustedes tres les, tienen un aura, unas sí. vibras que son súper buenas y gracias, les nos mucho de éxito, que uno los vendía, que me los no así. Muchas gracias, gracias, mi rey. Muchísimas gracias. ¿Cómo es eso? Porque yo vivo con, con, con mi marino, mano, que a veces que... Marino, po, oh. ¿Cómo, <risa> cómo es con ustedes esa, esa, ese, ese film? Bueno, cada, cada día más, cada día que pasa, pues lo que hacemos es que nos unificamos más, eh, no, crece, estamos como familia ahora mismo, cada día más es más en familia. Y como acaba de decir, pasamos más tiempo nosotros juntos que, que la familia y sí, nos, cada día más nos unificamos más y lo más importante es la comunicación, que cualquier incomodidad que cualquiera tenga pues sí, se comunica, bien. entonces pues se le busca la solución. Hecho, Así es sí, todo, sí, la sí. comunicación Con y el respeto entre, entre uh -huh. como compañeros y hermanos, sí. y el, mucho respeto, mucha comunicación, no dejar que las cosas se alarguen, eso es un punto muy importante para lo, los jóvenes también que... Que sueñan con tener agrupaciones. Toda sí. la comunicación y respeto y, y cariño real de hermanos. Eso es lo más importante. Este, esta agrupación ha caminado tanto. Así como hemos estado bien unidos. Y es por eso, por cariño, respeto. Que cualquier cosita que pase. Y, eh, Oye, ¿qué pasó aquí? Ven acá. Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Bájale. ¿Qué pasó ahí? Sí. Todo el mundo jala cada quien y le dice la cosa como son. Porque todos van un mismo camino. Como sí, debe de ser. Eso. Hablando un mismo camino. Está sí. en escuela. Bajo, yo doy he ido Yo solo con ver el video ya quiero ir <risa> ¿Cómo fue esa sensación? Quiero que me cuenten de carne Porque mucha gente como yo Que, o sea, yo también Cuando era joven, hacía música par de giras, tal Pero lo decliné más a lo que me gusta Que es estar backstage Porque estar front stage, si no tienes un equipo de trabajo Por eso les decía, el equipo de trabajo es muy importante ¿Cómo se siente a Hacer un evento de esa magnitud? ¿Cómo? Bueno, primeramente, después de Dios, el de la idea fue él. Que sí, to, allá... to, todo estábamos explícale. Sí, allá hubo un, un amigo que quería algo tropical, uh -huh. trabaja allá en, en la zona turística, en lo que ya es la, lo oficial en Times Square. Tenía la tarima preparada, se comunicó con nosotros y hay muchachos. Nos estaban ofreciendo hacerle un show a para todo el público. tú sabes que Times Square es una meca. La meca de cultura. Y, así lo hicimos, reunimos a los muchachos, digo, vamos a hacerlo aquí, vamos a juntarnos. Y fue algo increíble, de verdad que, y cómo nos recibió los turistas que estaban ahí de toda parte del mundo, imagínate. Quedamos, nosotros todavía, hablando de eso, tú, tú lo traíste y, y yo me transporté para allá con los muchachos. Sí, yo, yo ahora mismo estoy mirando el video estoy, en, en mi mente. Sí, yo estoy, yo estoy, yo estoy con ese, este, wow, esa imagen fue muy linda. Fue ¿no? algo. Una experiencia muy bonita. Obviamente no pudimos hacer tantos merengues porque es algo limitado, bien limitado y restringido, pero sí, fue un logro muy bonito para nosotros. Es, no sé, sí. es, es impresionante, porque es, es también primer grupo típico que hace eso. Sí. Sí. Ahí en ese, sí, sí, sí. en ese en ese sitio. Es que fue increíble una cosa. Yo, o sea, yo ahora estoy me siento gordito. Yo sé que los gorditos <risa> tenemos el flow, tenemos un flow. Así que sí, estamos con todo. Pero ya, dije, no, ya no me está cerrando el gym, tengo que empezar a.. Y me pongo el detalle que marido me dice, papu, repítalo. De otro". Estoy con usted Lo hemos visto par de veces Porque la verdad El feeling que transmiten La música Muchachos Vayan ahora mismo Denle like a eso compartan, eh. Spotify bah, Son criminales estos, estos tipos Verán eh, Me encanta eh, Poder compartir con ustedes eh, Piquete urbanos Eso Meter piquete Sin ya. necesidad De crear una controversia Dime tú De este Del otro Nada Aquí es oh piquete, Shui, Que ustedes cuando vengan Y digan Mira Esa gente entrevista chulo Vayan no. para sí, allá, vayan sí, para allá, vaya pa esa bien. gente maneja chévere. Vaya para allá. Tenemos a DJ Baby, que el tipo también, que po poco a poco yo le decía al hermano, empezamos juntos. Y por eso le decía lo de la hermandad, verlo a él brillar, a mí me hace feliz. Y wow, hay gente es que, que no entiende que cuando tú quieres a alguien, la envidia no entra. Exactamente. Sí, si hermano. En el punto de. Eh, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuál de ustedes? O ¿Cómo es el plan de ustedes, mejor dicho, de aquí a futuro? ¿Qué nos espera del grupo de ahora? Hemos hablado en Bambalinas, con su manager, y hay muchos planes chulos, pero me gustaría que ustedes sí. den de un fiu. ¿Qué viene de ahora de ustedes? ¿Qué podamos esperar? Duro. Ya todo es duro, ¿no? Pero ¿qué viene que nos diga estos <risa> tipos tan level? ¿Y? Viene lo mismo que estamos haciendo, pero diferente. Algo más con más ritmo diferente, uh -huh. eh, tratar de expandirnos para las otras islas, para otros países, uh -huh. también en Colombia, todos esos países. Sí, Eso es lo que queremos, expandir la música a los demás podamos, nosotros, este grupo. Bueno, claro. me encantaría, sí. yo soy de Ecuador, y en el momento que vengan en Ecuador, <risa> nosotros agarramos vuelo y volvemos, sí. ya, hay que cubrir ese evento. La verdad que estoy muy agradecido, muchachos. En Ecuador, mira, un punto muy importante, en Ecuador hubo una agrupación que su connotación de nuestro tema sin respirar, se llama El Quinto Menguante. Quinto Menguante. Sí, igual, un muchachito joven que. Oh, sí, yo apoyo en sí, una sí, ocasión. Sí. Quinto Menguante, sigan así, sigan así. Sí, yo no sí, sabía. Sí. Yo al supernuevo le comenté, y es, eh, es lo que comentaba. Ahora les quiero comentar a ustedes también, porque artistas grandes, ustedes son nuestros segundos artistas grandes. Y la verdad que para mí es un placer y un privilegio. No, gracias, le... gracias. Ecuador por ejemplo y bueno hablando de países eh, centroamérica porque por ejemplo argentina chile eh, llámalo también ahora que se está metiendo digamos México bueno México siempre ha estado con los corridos y tal pero no hay por ejemplo en mi país no hay un artista de, de, de música urbana llámalo así que esté ese duro de música tropical un género o sea hay alguno que otro pero no es que que ustedes puedan aconsejar para que la industria, porque ustedes son una industria ya, sí, que sí, la sí, industria sí. pueda crecer. ¿Cómo ustedes eh, pueden decirle a esos muchachos que no desistan? Porque hay veces que eh, el talento está, sí. eh, uh -huh. pero eh, el trabajo y la constancia llega a un punto donde si tú no trabajas el talento, lo superas. Sí, sí, pero de ustedes propios, que recorren el país, vienen planes de, de exter exteriores, de viajar de sí. fuera, ¿Qué ustedes podrían decir? No, y, y estamos en la misma, la misma página y es importante que se sepa que tenemos todo el deseo igual de llevar esta música hacia el mundo entero, que no, sí. no se rindan como decíamos anterior y buscar los, los mecanismos importantes para llegar a esas esa plazas diferentes. Que nosotros todavía también estamos en ese camino, gracias a Dios ya hemos ido al pasito expandiendo nuestra música y tenemos todo el deseo de seguir enseñándole esta música a todo toda Latinoamérica. No, no no hay... rendirse, lo dice buscar los medios importantes que Y lo que dices, eh, la consistencia, algo que yo siempre he, he pensado y pienso, <coughs> que nos no incluya a nosotros también, que la consistencia. Por ejemplo, si, si ya tú has lanzado 5, 10, 15, 20 temas, quizás uno de esos temas es, quizás no uno que tú lance a futuro, pero uno de esos que ya has lanzado, pues vas corriendo, caminando y con el tiempo, con los años, cuando viene a ver uno de esos es que te va a llevar a internacionalizarte. Sí. Nunca sí. sabes dónde está él, claro. sí, Dios, Dios, Dios es el que sabe. Está el Dios también porque cuando Dios dice, eh, eso, eso es. es. ahí exactamente. Dios sí, tenemos el deseo. Así ha, pasado que, mucho, ha pasado mucho, ha pasado ¿no? mucho. Y aprovechamos relacionadores públicos que este género de música típica, esto un llamado. Acérquense, que nosotros queremos trabajar familia quiero agradecerles por su tiempo su equipo de trabajo me dijeron que está muy limitado sigan así organizados la próxima vez espero que me sigan tratando que ese cariño la próxima vez que me voy claro, no claro. quiero un aceite nada que sea que me los security ese tipo no no, no nunca nunca, nunca, nunca, nunca. No lo que claro. espero es eh. Que nuestro manager, Fausto, nos no, dé el sancocho que él no tenía sí. ofrecido después de esta entrevista. Porque mira, si, si, si ese sancocho no tocaba los cuatro. Eh. <risa> familia, <risa> no. Dios les pague, les aseguro mucho. Amén, gracias igual, grupo igualmente. En Tarima, sí. Grupo de Ahora, mi rey. Bendiciones. Gracias, gracias por la invitación. A ti. Tuyo, papá, el Grupo de Ahora es tuyo. Ya gracias, lo sabes. mi rey. Piqueturbano.net, familia. Piquetourbano. De de duro, duro, duro. Rompiéndose. Piqueturbano.net, la vaina bacana. ¡Bum! Nos fuimos.